Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les voy a ayudar a crear una nota en Alexa, tanto en el asistente como en la propia aplicación. Lo primero que vamos a hacer es crear una nota con nuestro propio asistente. Voy a encender mi cámara. Ahora que tenemos el asistente, vamos a llamar el asistente. Alexa, crea una nota. OK, ¿qué debe decir la nota? Hola amigos de YouTube Ok, guardé tu nota Entonces pudimos ver cómo crear una nota de manera rápida en nuestro asistente Ahora vamos a crear una nota en nuestra aplicación Esta nota que creé hace unos segundos se va a ver con la nota que ya voy a crear ahora Entonces vamos a nuestra aplicación Le damos a nuestra aplicación Amazon Alexa Vamos a darle al apartado donde dice More. Arriba, casi al principio, en la segunda, dice Lista y Notas. Le damos a Lista y Notas. Luego le damos al apartado que dice Notas. Y vemos la nota que cree usando mi voz con el asistente. Pero para crear una nota nueva, tengo que darle al símbolo de más. Y aquí puedo crear la nota que yo este es un video, entonces puedo eh, guardar y si le pidiera mis notas al asistente alexa vamos a ver cómo lo hacen entonces tenemos dos notas vamos a encender la cámara por unos segundos alexa lee mis notas encontré dos notas primero nota Hola, este es un vídeo. Y segundo, nota: Hola, amigos de YouTube. Entonces, como pueden ver, aquí están mis notas y Alexa las reproduce. Es cuanto a este video, hasta la próxima. Cualquier duda, su comentario, me lo dejan debajo del video.